¿Cómo están? Felix Games saludándoles desde aquí Bueno chicos, tal y como lo ven en el título Ya salió una nueva actualización de Us ya hace un tiempo Solo que me dio, este, pues flojera grabarlo Ahora bien, este, algo nuevo que notarán es... <ríe> Exactamente, la cuenta de usuario Que pues, ahorita ya me, ya me registré, perdón y <ríe> todas estas son falsos todas estas estos datos son falsos chicos, no se los crean Y ahora voy a jugar en el nuevo mapa eh, Se me olvidó su nombre <ríe> Pero vamos a jugar en el nuevo mapa A ver, de dos impostores estaría bien Para que nos dure el episodio El video Ahora también una cosa que me he dado cuenta es lo siguiente, si quieres enviar mensaje, no se puede, no se abre tu... no se abre lo que sería tu teclado. Tienes que a fuerzas presionar esta parte, no sé qué, no sé qué sea, ¿en serio? Y ahora, respuesta, si le presionamos, aquí aparece votar, después aparece el signo, aquí está una letra A, en abriendo y cerrando paréntesis dijo hizo estaba y quién sabe qué más ahora ya va a iniciar la partida eh, bueno no se acaba de unir otra persona por favor ya inicien que, que por favor ya inicien que quiero enseñarles a ustedes y quiero enseñarles a mis suscriptores el nuevo mapa excelente a ver sería muy buena suerte que nos tocara impostor aunque yo no lo creo cada que grabo amo good uh, la mayoría de veces me toca tripulante una pequeña parte, pues es impostor. Ahora vamos a ver qué tal. Tripulante. Ahora, siendo tripulantes, pues como ustedes bien lo saben, tenemos que, que hacer todas las tareas. ¡Ey! Se bugueó un jugador. Tenemos que hacer todas las tareas que están aquí en nuestro mapita. Ahora, las tareas están por acá. Dios mío, qué grande es este mapa. Ahora bien, como lo vieron al inicio, podemos elegir dónde podemos respawnar. Ahora, también una cosa que les quería mostrar es esto. Ya nos podemos subir. Bueno, ya por fin se muestran las manos de nuestros personajes. Mm, bueno, que ya tenían manos desde antes. Ah, a ver, vamos a archivo. ¿Qué le pasa a ese vato, loco? Bueno, voy a... Para la siguiente voy a por... voy a votar por ese vato, ¿eh? Ey, no, no, no, no, no, alcantarilla Van a pensar que soy yo Van a pensar que soy yo No, no soy yo Chico, no me dejes No me dejes Vamos a continuar Reanudar Oh, mira, esta es una, ta una tarea ¿Qué es esto? ¿Duchas? Recoge toallas, uno de ocho, dos de ocho Ah, ok, tengo que recoger toallas Ah, pero está sencilla esta tarea Está sencilla esta tarea para que vean que yo sí estoy haciendo tareas y ustedes se quedan parados. O buscando, no sé. La primera vez que vi este mapa en su trailer de... oficial de Amo Who's... La verdad no me llamó nada la atención. Yo la verdad... ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Azul! ¡Azul! ¡Azul! ¡Azul! ¡Azul! ¡Azul! Acusación. Eh... Miente, votar, ¿ah? ¿Ahora cómo se llama? <risa> ¿Cómo se llama? Ah, es Curly, es Curly. Curly Coop. Es Curly Coop. Votar a Curly Coop. De nuevo. Es eh, el, el, el sospechosa, sospechosa. Mató a... A ver... ¿Quién se murió? <risa> ¿Quién se murió? A ah, este... Y... Curly Coop. Ahí estás ¿Nadie mató a Curlicup? ¿Qué? Yo no dije eso Curlicup Sí, sí, sí, sí, sí Sí, sí, sí, sí Curlicup Curlicup Curlicup Todos contra Curlicup Todos contra Curlicup A ver, y también estaba el rosa, eh O sea que en realidad Ellos dos sí son impostores, eh Son los dos Exactamente amigo Zourbock Sorbok Es que cada vez se ponen nombres más raros Vio el ducto <ríe> Vamos a Vamos a Hacer lo que sería culpar ¿no? Nadie Vio el ducto De Curricup No Es que es, es, es que estoy Es que eso estoy haciendo ¿Qué estoy haciendo? Votar a Kurlicur. Voten por Curricup Para la presidencia Mentiras Todavía me dices mentiras cuando lo mataste enfrente mío y estabas con el rosadito A ver, evitar Mira Mira simplemente vota por el que yo te digo Y listo Curly sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí Acusación eh, Mató ¿eh? A ver ¿a quién mataron? ¿a quién mataron? Nadie mató, a. ¿eh? No jajaja ¡Ey! ¡Ya podemos votar! <risa> ¡Ha llegado la hora de la verdad, amigo! Cup. Ya por fin te tendrás que ir ¡Ey! ¿Cómo? ¿Cómo publicaron tarea? ¡Ah! Pues fui yo Creo que fui yo No, ni siquiera he hecho ninguna tarea ¡Por favor! ¡Ya votan! ¡Ya votan! ¡Gris! ¡Ya votan! Exactamente, es Gris y no Café ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Nos vemos después, adiós.